Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy haremos lances al ibice de ronda. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Nos encontramos en los campos de los beatos. Vemos allí un grupo de, de ibices. Hembras. Un macho nivel 3. Otra hembra. Están subiendo el cortado. Vemos otro macho nivel 3. Vamos a hacer el lance con el 30-06. Nah, ya hemos fallado ese tiro. También. Ese no va a ser delgado. Otro tiro, mal dado. Madre mía, cómo estoy hoy. Ese no. Ese ya hemos abatido los animales. Vamos a, a recogerlos. Recargamos hoy estoy fallón, la verdad, ¿eh? Pero bueno, vamos a, a darnos una carrerita. Ahí vemos cómo suben a lo alto. A ver si tenemos tiro. No se nos ponen de culo. Vaya, se mueve mucho. Ahí, a ese sí Vamos a recoger nuestros animales. Vemos que sube otro. A ver... Ahí, ahí lo vemos. Vamos a hacer el lance. Si podemos. Ha caído. Pues vamos a, a recoger nuestros animales. Una plata. Vamos a abrir el otro. Un bronce. Lo, lo que pasa es cómo podemos subir. Bueno, por aquí si sí, subimos este que está cerca que nos ha caído otra plata pero ahora vamos a recoger el de arriba pero esto va a estar complicado esto va a estar complicado subir ahí vemos donde hemos hecho el lance para que el que quiera saber dónde dónde podrá encontrar los índices vamos a poner una marca ahí arriba y vamos a, a intentar encontrar un sitio por donde ascender porque esto de verdad es tienda ascienden las cabras si sí, vámonos a hacia el oeste a ver si podemos encontrar un, un paso no lo vemos complicado no, ya no subimos más por aquí no nos no vamos intentaremos y ir andando por, por aquí, que está más bajito Hasta ver si podemos llegar a aquella pequeña vaguada Pero no, no intentamos por aquí, no, no, no es posible A ver si aquí podemos encontrar No, no nos deja Nos, nos tira para abajo Bajar es más fácil que subir Pero bueno, ahí vemos una vaguadita una Así que creo que vamos a intentarlo. No. no. vamos a vamos a desistir y vamos a irnos por la vaguada que va a ser va a ser más fácil. Aquí está un poquito más más accesible. Claro, los los ungulados de las cabras como tiene las almohadillas especiales se agarran como una pared vertical recuerdo un vídeo que no sé quién, quién lo compartió de unas cabras en en Italia que subían por la pared de un del muro de un pantano para, para beber agua y eso era prácticamente era vertical pero bueno, vamos a ver si encontramos un paso. No intentamos saltando, no podemos. Seguimos por aquí. Deberían poner los chicos del jante la opción de poder subir arrastrándose con las, con las manos de las manos para subir. Bueno, ya tenemos aquí mejor, mejor camino y vamos a a ver si podemos recoger los animales que, que disparamos no, aquí tampoco nos deja subir vamos a subir por este lado un saltito otro saltito y ya vamos vamos a buscar las, las marcas que pusimos antes a ver si localizamos a nuestro animal mira, aquí tenemos uno otra plata Vamos a ver si hubiéramos... Ahí vemos otras huellas de sangre. Vamos a ver si las seguimos. Y recuperamos el otro animal. La verdad es que este lance al principio ha sido malo porque he fallado muchos tiros. Pero bueno, luego, luego se ha mejorado con la cantidad de, de piezas abatidas. A ver si encontramos un sitio para poder subir. A ver si por aquí damos saltitos, más saltitos, otro saltito para poder subir, ahí ay, ay, parecemos un canguito, pero bueno ya entramos en terreno más más liso y vamos a ver si localizamos a nuestro animal que por la sangre no nos va a dar mucha mucha puntuación puesto porque ha sido un impacto superficial Viendo el rastro, es una hembra, de todas maneras no nos va a dar mucha, mucha puntuación, las hembras de, de Ibice no no dan trofeos grandes como puede dar la del Rebeco o la del Orice de, del Cabo, seguimos corriendo, ya vamos cuesta abajo, entonces nos no es mucho más, más fácil, Ya vemos que apenas le, le queda sangre y ya vemos ahí al, al fondo a nuestro a nuestro nivel abatido. Vamos a ver que nos, que nos arroja. Nada, no nos arroja nada porque encima le hemos dado en una pata, ha sido un, un mal disparo y, y continuamos, continuamos cazando. Vamos a ver si vemos alguno más por aquí y si no nos vamos a, a otro sitio tenemos en el enfrente un nivel 5 cogemos nuestro lance vamos a se nos mete ahí detrás nos vemos bien le silbamos sale corriendo a ver si lo localizamos ahí viene ahí viene lo tenemos cerca vamos a ver le hace un quiebro y disparamos ha caído vemos que hay otro sale corriendo a ver si podemos hacer el lance nada Ahora, le hemos dado mal, pero bueno, luego recogeremos ese animal, vamos a ver qué nos arroja este diamante, un diamante, 110 puntos, por tres puntitos está muy bien, la verdad que qué cuerna más, más bonita tiene, muy ancha en, en sus bases, guardamos nuestro animal, y vamos a, a recoger al otro que le dimos en, lo, en los cuartos traseros. Vamos a buscar sus huellas. Ahí vemos una huella. Corriendo. Vemos el impacto superficial a los cuatro traseros. Así que. si sí, sí, nos iba a dar trofeo lo hemos, lo hemos fastidiado con, con ese tiro vamos a ver vamos a localizar a la sangre vemos que adelante delante una llamada de advertencia a ver si localizamos algo ahora vemos a otro muerto ahí delante pero mira ahí vemos a otro un animal 3. Vamos a hacer el lance. Se nos mueve. Le hemos dado, pero lo hemos pinchado nada más. Ahí vemos en, en lo alto otros animales. No, no tenemos munición. Hay que recargar. Vamos a calcular la distancia. Recargamos. y a ver si los bueno, calzamos uno como venimos corriendo se nos cabecea ahora sí le hemos dado disparamos el otro fallamos eso nos pasa por correr vamos ahora fallamos ahora sí le hemos dado a este último y y vamos a, a recoger los animales es lo que nos pasa si corremos mucho se nos acelera el pulso y nos cabecea la, a la hora de, de apuntar aparte que bueno el 303 el M1 cuesta cuesta apuntar en disparos largos aunque tiene precisión porque cabecea mucho es cierto que el nuevo 303 britis cabecea un poquito menos y quizás nos hemos equivocado en la opción de elegir el arma para estos lances Vemos ya la presión como el caído, la presión energética. Estamos solo en lo alto cerca del, del mirador del campo de los beatos, Vamos a ver. No pegamos una carrera, ya vemos la huella del último lance. ¿no? ¿Eh? Ahí marca la esencial, Vamos a seguir lo que iban dando. seguir las huellas de, del rastro aunque luego se nos va a girar a, a la derecha Ahí vemos como una llamada de advertencia vemos el ver, paraguitas verde donde nos indica dónde estaba cuando lo realizamos encontramos la sangre seguimos buscándola allí lo vemos allá abajo ahí vemos otro animal a ver si podemos hacer los lances nos cuesta disparar por haber corrido no, ahí tenemos... otro dos pinchados se han caído los dos a ver el otro que se nos escapa está largo luego lo luego lo, lo perseguiremos y, e intentaremos abatirlo vamos a recoger primero estos dos puntos puesto que el otro lo tenemos marcado encima recargamos y ahora que un nivel de plata un bronce porque le hemos dado mal vamos a recoger al otro que tampoco le dimos muy bien un bronce no le hemos dado bien y vamos a perseguir a... al otro animal que salió corriendo que tenía buenas cuernas y posiblemente fuera un, un nivel 3 o, o un nivel 4 intentamos localizarlo por si lo viéramos por aquí pero no, vamos a vamos a buscar su rastro aquí está y vamos a ver si si lo localizamos no va a costar perseguirlo porque ha salido ha salido corriendo mira ahí tenemos otro o sea, un nivel y tenemos un nivel vale vamos a hacer el lance Madre mía como cabecera. ¡Ay! Le hemos pegado y el otro hemos fallado porque sale corriendo. Pues nada, habrá que ir a. A recoger el animal. Otra carrerita. Ya que con la nieve no podemos salir, pues bueno, hacemos ejercicio virtual. Imagino que esto contará como ejercicio. Pero bueno, mi mujer dice que no que el ejercicio de que salir en la calle o, o correr en la cinta y yo le digo que me hago muchos kilómetros todos los días virtualmente, pero son kilómetros seguimos corriendo Nuestra, nuestro pulso se acelera se nos pone acloradito y vamos a ver si si localizamos la sangre de, de nuestro animal este es el problema que, que tenemos al correr que luego, luego nos carecea mucho Un buen impacto ahí tenemos a nuestro, nuestro animal otra plata y vamos a a por el último a ver si, si lo localizamos vamos a ir andando un poquito más despacio no vemos nada así que cogeremos y, y seguiremos su, sus huellas Aquí vemos unas heces que nos indicarán se ha pasado hace mucho, justo ahora, estamos en, en la buena dirección. Porque las huellas que vimos abajo eran para cuando se dirigía hacia el punto donde lo, lo interceptamos y vimos que salió luego corriendo. Nada, intentamos localizarlo y no, no lo vemos. Vamos a a seguir las huellas, vamos a correr un poquito más, aunque esto va a hacer que, que se espante, ahí, ahí escuchamos una, una liebre, un macho liebre, llamada Advertencia. ni ningún otro animal pues nada continuaremos siguiendo las huellas ya lo hemos localizado lo tenemos ahí delante es un nivel 4 vamos a hacer el lance nos ponemos de pie disparamos un tiro tiro tercero a esta distancia con el M1 no se falla cuando son distancias largas es más complicado que cabecea un oro muy buena puntuación y vamos a ver si, si encontramos algo más y si no yo creo que, que nos iremos para para otro sitio o, o buscaremos en otro lugar